Bueno, eh, queríamos comenzar con estas palabras eh, con el doctor Luis Pedro Robles, que tuvo una participación en el Consejo, en el Comité de Derechos Humanos con respecto a la evaluación que se le está realizando al Perú. Eh, le vamos a dar la palabra para iniciar a el congresista Pasión Dávila, que es el presidente del Comité por la Liberación del Presidente Castillo. Eh, congresista puede activar la cámara y su sonido, y ya puede participar. Ah, muchas gracias. Agradecerle a usted, doctor Arturo por la. Referencia que me da y expresarle un saludo cordial a todos quienes están en la sala desde acá del Perú, a nombre del presidente Pedro Castillo Terrones, quien es el presidente del Perú. De igual manera, expresar el saludo a todos quienes estamos en esta reunión virtual, un foro que se ha establecido para el día de hoy. Es algo lamentable que viene pasando en el Perú al presidente Pedro Castillo desde el inicio de su gestión, incluso antes, no lo dejaron gobernar. Todos los días salía una denuncia indicando de que él era él era el que estaba liderando una red de corrupción. Todo esto lo han hecho con la finalidad de desacreditar su imagen. Lo prepararon, porque saben nosotros, en el fondo hay un poder fáctico, que cuando una persona que no coincide con sus ideas, y sus intereses nunca van a estar a su agrado de ellos. Justamente el presidente Castillo ha emprendido un gobierno del pueblo y esto iba, iba a resultar contrario a los intereses de los transnacionales, quienes tienen un capital grande invertido en el Perú. Y por esa razón nunca iban a dejarle gobernar. Han hecho una componenda con la Fiscalía de la Nación, con el Poder Judicial, el Congreso de la República, la Fuerza Armada y los medios de comunicación. Primero, para hacer que en todo sentido no caiga su gobierno. Y eso es lo que han preparado y, y al final han logrado que eso sucediera. Desde esa fecha, ¿no? Vivimos una crisis política generalizada en el país, teniendo como base que el 7 de diciembre el presidente Castillo hace una proclama a nivel nacional en el Palacio. Y cuando se analiza formalmente ¿no? de un aspecto jurídico, no ha incurrido en ningún delito porque simplemente hace un anuncio, hace un anuncio ¿no? de disolución de Congreso que no ha sido formalizado con un acta a nivel de Consejo de Ministros. Y esto no solo queda ahí. Una vez que han escuchado el anuncio de parte del presidente Pedro Castillo el Congreso de la República convoca a una sesión extraordinaria para tratar el tema de la vacancia. Sin embargo, estos señores congresistas se olvidaron el proceso legal o el debido proceso en lo que tenían que hacer. Primero, no se presentó la moción de vacancia, que por lo menos con 21 firmas de los congresistas activos se debió haber presentado. Segundo, no fue notificado para que él pudiera hacer su, su defensa. Y tercero, la vacancia no hicieron como dice el reglamento del Congreso, con 104 votos, sino con 101 votos, las cuales, de lleno, ese proceso debe declararse nula. Y toda esta acción irregular o golpista, se si pudiera decir, lo avala la Fiscalía de la Nación, y el Poder Judicial. Primero, ni siquiera el fiscal como titular no ha estado a la hora de su detención. No hubo un orden judicial para su captura. Entonces, han hecho todas esas acciones ilegales, y las cuales están a la clara luz de toda la sociedad peruana y a nivel internacional. Ellos se vienen afianzando toda esta nula acción que han hecho a través de los medios de comunicación que, que defienden toda esa acción que vienen haciendo en contra del pueblo. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis así, Uh, bastante simple, en todos los dimensiones, está nulo, en su vacancia. A razón de esto, el pueblo sale a protestar. La primera protesta se inició en Andahuaylas y al ver esta protesta, ¿no? La señora Dina Baluarte con el señor Otárola, ordenaron a la fuerza armada a la policía nacional que ellos fusilaran. se puede decir en ese términos no hay otro porque a la gente inocente que llegaba de los distritos, ¿no? de las zonas alejadas al capital de la región así sin tener ningún cuidado dispararon al cuerpo y mataron más de 10 personas. Y así, en las otras regiones también ordenaron para que masacraran, se puede decir así, en Puno, mataron más de 20, haciendo un total hasta ahora, un promedio de 60 asesinados. Entonces... En el Perú se ha establecido una dictadura, una acción nefasta que está desarrollando, y con claridad debo decir, no, los transnacionales, los grupos de poder económico que todos han enseñado en contra del pueblo. El pueblo en estos momentos sigue de lucha, el día de ayer ha fallecido un soldado de la Fuerza Armada, cuando, dos, dos soldados, cuando le obligaron a pasar el río, ¿no? El jefe de su comando. Son hijos de personas de que viven en la zona rural, hombres del campo. Entonces, estamos en un momento tan difícil. Acá, en el Perú, los abogados han presentado una serie de defensa, así como acción de amparo, así como avias corpus, las cuales están denegadas. En ese sentido, no están respetando la ley. Están cometiendo el prevaricato. Por ello... Nosotros desde el Perú invocamos a la comunidad internacional que pudieran tomar atención. Consideramos nosotros acá en el Perú no hay justicia en ningún lado. Todos han hecho esa componenda y lo tienen no secuestrado al presidente en forma ilegal. Vulnerando todos los derechos que pudiera tener, no solo como presidente, sino como persona. Y todo esto tenemos que denunciar con claridad, con franqueza, e invocar a todos los residentes a nivel internacional peruanos, autoridades quienes están encargados, así como en derechos humanos, para que miremos con mucha atención al Perú, y no permitamos, ¿no?, vulnerando los derechos fundamentales que tienen las personas, así como el presidente y como también mucha, muchas personas que están protestando y están asesinados. Todas estas acciones no podemos permitir. Conocemos nosotros que hay leyes internacionales que pueden desarrollarse porque hay convenios, hay tratados hay actas que se han firmado a nivel internacional, sin embargo, los que desarrollan la política acá en el Perú dicen ellos que tienen que hacer, ¿no? Lo, los autoridades a nivel internacional acá solucionamos el problema. Eso dicen porque saben todo lo que están haciendo está mal. Por eso invoco a todos para que podamos nosotros hacer la demanda a todas las instancias que, pu que pudieran pronunciarse a favor de todo lo que viene aconteciendo en el Perú. No podemos permitir ¿no? que hacen uso y abuso del poder que tiene a través de las fuerzas armadas. El pueblo está luchando sin arma, solo con su cuerpo, y eso no podemos permitir. En ese sentido, agradecerle a todos quienes están en la, en la sala esperando que todos miremos pues al Perú y sobre esa base hacer las demandas correspondientes y en un tiempo no muy lejano queremos ver libre a nuestro presidente e incluso restituirse como presidente, y de igual manera hace respetar los derechos fundamentales a las personas que han sido asesinados Y desde acá también pedimos que la señora Dina Baluarte, la usurpadora, debe irse a la cárcel y se debe hacer la denuncia correspondiente, al igual que todas las autoridades quienes están comprometidos. Eso sería por el momento, nosotros estaremos pendientes de todo lo que va a acontecer a nivel de las demandas que vamos a hacer ¿no? en, en las distintas instancias del mundo. En ese sentido, por el momento me quedo ahí, hay tantas cosas para decir, pero por el momento quedamos ahí, si hubiera algunas interrogantes estaremos pendientes. Muchas gracias, doctora Drubal, la señora Lilia, doctor Nicolás, el doctor Wilfredo y no conozco las otras personas quienes están en la sala. Muchas gracias por prestarme la atención. Gracias, congresista, por su participación. Le vamos a dar la palabra a la primera dama, a la esposa del presidente constitucional, eh, Pedro Castillo Terrones, la señora Lilian Paredes, que desde el 7 de diciembre no ha podido comunicarse con la opinión pública y su testimonio es importante en estos momentos que está viviendo el Perú y que está viviendo su esposo. Adelante, señora Lilian. Muy buenos días acá, este, como ustedes todos lo saben que estoy en México y todavía es media mañana. Este, estoy muy agradecida por la participación y por todos los que están presentes en la sala y me escuchan. Es un momento muy triste el que está pasando mi familia. Desde el momento que ingresó mi esposo como presidente, mi propia familia mía ha sido este, perseguida, calumniada, difamada injustamente, mis hermanos y mi hija mayor, que es Jennifer. Mi hija mayor, Jennifer, y yo quiero que sepan el Comité de los Derechos Humanos y puedan... Ayudarme, por favor, les pido de favor. Mi hija mayor Jennifer fue es mi hija criada, no, no mi hija legítima, pero sí es mi hija de crianza. Ella fue injustamente encarcelada. Es un dolor, no lo saben, el dolor que yo pasé en dos meses y medio que estuvo mi hija sin mí fue un trauma que yo viví y también de, de jennifer pero a quién pedir ayuda si nadie nos ayuda no pero, pero en fin solo yo espero justicia divina en otro lado quiero quiero decirles que desde el, el 7 de diciembre Tenía que yo velar justamente por mis menores hijos y por, y por lo que yo también estaba, me estaba persiguiendo políticamente y judicialmente, me llevó a tomar la decisión de pedir auxilio o de pedir, de pedir asilo en la bajada de México. Y gracias a Dios me cedieron, me cedieron ese asilo que ahora estoy aquí. Y muchas gracias, yo agradezco al pueblo mexicano y al presidente de acá de México que él nos acogió. Muchas gracias. Y es lo que, lo que sucedió y a causa de eso lo expulsaron al embajador de acá de México, de Perú. Bueno, y con respecto quiero decir a mi esposo, es un preso político. No hubo acto de rebelión por el cual está encarcelado. Él está injustamente. Bueno, yo quiero contarlo al Perú y a todo el mundo entero lo último que pude hablar con mi esposo y él me dijo que me, me calumniarán, me difamarán, pero nunca traicionaré a mi pueblo. Son las últimas palabras que él me dijo. Y después, ¿qué podemos hacer? le dije, él me dijo, vamos, les dejo a ustedes en la Embajada de México y yo me regreso y voy a luchar juntos con todo mi pueblo peruano. Porque desde un inicio nunca me dejaron trabajar. Me acusaron de muchas cosas, me difamaron, pero yo nunca traicionaré al pueblo. Esa es la verdad. Algunos medios de comunicación dicen que se estaba escapando, eso es mentira, porque él nunca se iba a separar de su pueblo. Me separaré de la familia, pero nunca de mi pueblo son las últimas palabras que él me lo dijo y lo cual también pido que por, por su salud que él atraviesa nunca lo dejan que se vaya algún médico de confianza no lo dejan entrar están vulnerando sus derechos como persona Es muy triste pasar por segunda vez por la prisión de un familiar. Yo he vivido en carne propia la ausencia de Jennifer y ahora de mi esposo, que está separado de nosotros, de la familia hasta ahorita. No puedo hablar con él. Pero sí tengo la plena certeza que solo los derechos humanos nos pueden ayudar. ¿A quién más pedir que nos ayuden si no es al Comité de los Derechos Humanos? Porque es injustamente lo que está pasando nuestra familia y mi esposo. Escuché en un medio de comunicación lo que el primer ministro de ahora del, de, la, de la señora Dina. Como sabía que de repente la voz del pueblo, la voz de los abogados iba a llegar esta denuncia al Comité de los Derechos Humanos, ¿qué dijo el primer ministro? Ordenó a la Fiscalía y al Congreso que de inmediato investiguen nuevamente al presidente. Eso es algo cruel lo que hacen con una persona humilde, trabajador y dedicado al más Humilde, a los más humildes del pueblo peruano porque él se dedicó a trabajar por la persona más humilde pero es lo que uno paga por estar al lado del pueblo por sacar los intereses para el más desprotegido solo pido justicia y pido de favor, nuevamente, a los derechos humanos que intercedan por nuestra familia y por, y por mi esposo que está, ya les dije, injustamente encarcelado. Por favor, investiguen ustedes mismos también la Comisión de los Derechos Humanos, investigue. Yo, como persona y también como cristiana, no puedo hablar cosas que no, no son justas siempre, ah, siempre yo hablo la verdad y lo que es y lo que yo siento como persona al estar separado de los seres queridos porque estoy separada de mi esposo y de Jennifer y de toda mi familia y de todo mi pueblo peruano que yo me identifico con el más humilde. Con los hermanos y hermanas trabajadoras de campo. Y cómo no decir con las hermanas artesanas. Siempre yo y mi esposo nos dedicamos a escuchar a, la, a los más humildes del Perú. Y no sé por qué nunca les hicimos nada a la gente, a la gente millonaria. No les hicimos nada. Yo no sé por qué tanto es la injusticia con nosotros. Gracias por escucharme y por darme parte a este comité y a las personas que están en esta sala. Si en algún momento pude equivocarme, o de repente les falté el respeto, discúlpenme. Soy una persona humilde, pero con muchos valores, y también soy una persona perseguida por la justicia sin cometer ningún delito. Lo único que puedo decir al pueblo, que nunca de repente hablé en mi pueblo peruano, a mí me acusan solo por dar orden que ingrese un ingeniero a Palacio de Gobierno. Es lo único delito que cometí. Pero gracias a Dios que está aquí los derechos humanos y nos escucha que no se ha vulnerado los derechos de mi familia y de todo el pueblo peruano que están en pie de lucha. Ellos luchan por, por sus derechos, no por otra cosa. Esto nomás es lo que tengo que decir. Muchas gracias a todos los que me han escuchado. Y que Dios colme de bendiciones a cada uno de ustedes y a su familia. Muchas gracias. Eh, gracias, señora Lilian, por su participación y por su testimonio. Eh, un testimonio bastante sensible como madre, como esposa y como peruana también de todo lo que está ocurriendo. Eh, le vamos a dar la palabra al abogado Nicolás eh, él también es parte del equipo jurídico que defiende al presidente Pedro Castillo Terrores, el doctor Nicolás Bustamante, adelante. Muy buenas tardes, acá en Perú y expreso mi participación a todos quienes se encuentran en la sala de este conversatorio referido a la dictadura que está pasando la sociedad peruana. En principio, debo señalar que en el contexto político nuestra sociedad peruana ha sido siempre gobernada, siempre destino en manos de quienes han oprimido los peruanos. A raíz de ello, en las elecciones generales de junio del año pasado, perdón, del año 2021, luego de que el presidente Castillo ganara tanto la primera vuelta como en segunda, la primera acción de la derecha del fujimorismo de la prisma. Fue no reconocer el resultado. Alegaron que interpusieron demandas de de actas, sabiendo ellos que se asistió a un este proceso electoral con las normas con las normas de la derecha. La ley electoral que establece un sistema cerrado de elección. Esto es, para el corte personal que tenga validez, las autoridades electorales se remiten a las actas, no al, no al voto. En ese sentido, cuando se interpone un sinnúmero de unidades de actas, el Jurado Nacional de las procedió a declarar eh, improcedentes los procedimientos en virtud justamente de que nuestro sistema electoral es un sistema cerrado. Y durante el proceso electoral, la principal característica de nuestro sistema es que el personero de cada agrupación política que participa, la autoridad electoral, el miembro de mesa, incluso los veedores pueden hacer en las actas correspondientes es que existe irregularidad durante el desarrollo del proceso electoral. Ninguna acta impugnada ¿no? se deduce que la nulidad, contemplaba la parte fundamental. Por eso es que el Agua Nacional de los declaró eh, infundados los procedimientos de nulidad. ¿Por qué acoto esto? Porque la dictadura ¿eh? Eh, y en el Congreso Mayoritario eh, hay dos proyectos de ley para la intervención de estos, de los centros de la finalidad de que en una futura elección puedan, puedan asegurar el triunfo de la derecha pero para no salir del contexto eh, eh, estimado participante consideré eh, iniciar mi participación de esta sección de y centrándonos al tema de la dictadura en el Perú establecida por la asunción irregular de la presidenta debo referir de que una vez que el presidente asumió sus funciones él apuntó a menos de dos meses de su presidencial, una vacancia presidencial. En ese lapso, el Ejecutivo afrontó censura e interpretación de sus ministros. En ese lapso, alrededor de cinco ministros la mitad de ministros censurados. es decir, en ese contexto, ¿Cómo es que el presidente ejercer función pública atendiendo a las necesidades de la población, sobre todo los más necesitados, que el Congreso no lo dejaba pasar. Por eso, cuando hablamos de dictadura, es una categoría en la, que en la cual se la en la dirección del poder un grupo minoritario. Nicolás, Nicolás este, eh, vamos a pasarle eh, la palabra a Denis mientras te puedas tener una mejor conexión porque llega la conexión con bastante dificultad, trata de mejorar la conexión y le vamos a dar la palabra al doctor Denis, eh, que es un jurista y que va a hablar sobre una comparación sobre el golpe de estado ocurrido en Bolivia y... Lo sucedido en el Perú, el golpe de Estado. Denis Racicoc, adelante. Buenos días. Muchas gracias, doctor Asdrubal y al, a la Red Nacional de Derechos Humanos por esta invitación. También gracias al doctor Robles, y sí que, muchas gracias a todos los participantes de esta mesa. En particular quiero saludar al presidente Castillo, si él en algún momento tenga la oportunidad de escuchar eh, este evento muy importante, y también saludar a su señora, su esposa y primera dama de Perú, la señora Paredes. Muchas gracias por su testimonio. Bueno, hay varias similitudes en la forma que el golpe de estado en Perú en diciembre pasado eh, se asemeja a lo que ocurrió en Bolivia en 2019. Y yo me voy a referir en cuanto al guión eh, del golpe de estado en Bolivia a tres puntos. Eh, por lo, lo, los fines de nuestra presentación de hoy. En primer lugar, en 2019, en noviembre, el 10 de noviembre, el presidente Evo Morales, en Bolivia, fue obligado a renunciar después que las Fuerzas Armadas de Bolivia y la Policía Nacional lo invitaron a hacerlo eh, en conferencias de prensa, respectivamente cada rama, eh, así nomás invitándolo a renunciar eh, a su presidencia. Y en aquel momento el presidente Evo Morales lo hizo porque porque desde varios días tanto su familia, los miembros de su gobierno, los miembros de su partido político, el MAS y PSP, estaban víctimas, víctimas de eh, una violencia eh, que se desató después de las elecciones del 20 de octubre del año 2019. Violencia eh, en cuanto a amenazas de muertes, eh, aplicaciones de malos tratos a diferentes personajes del gobierno, también eh, la quema de casas de algunas de estas personas. Entonces, el presidente Evo Morales renunció porque no tenía elección. Eh, como lo comentó en su momento, una persona involucrada en la defensa de los derechos humanos, básicamente renunció porque se lo había puesto sobre su despacho una arma. Es decir, él no tenía eh, otra opciones y quiso evitar un clima de violencia generalizada en el país. José Miguel... Insulsa, que fue el secretario general de la OEA entre 2005 y 2015, dijo respecto a este escenario que a todas luces se, eh, de, se estaba desarrollando un golpe de Estado en Bolivia. En segundo lugar, yo quiero referirme a lo que en Bolivia. Se ha tratado de hacer, como yo lo veo, que se está tratando de hacer eh, lo ahora para Perú, particularmente a escuchar eh, la presentación del señor congresista eh, de Perú. Eh, en Bolivia se intentó también de hacer lo que se debe llamar una sucesión constitucional. Pero también en Bolivia no fue así. La sucesión no fue constitucional, no fue legal, no respetó las reglas de la Constitución y tampoco las reglas de la eh, asamblea, eh, de funcionamiento de la asamblea legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ocurrió que una Segunda secretaria de, eh, del Senado, la señora Áñez, eh, infringió las reglas y se autoproclamó presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. En el marco de un procedimiento que estaba a todas las luces, eh, totalmente ilegal y no constitucional. Y también ahí hubo complicidad de parte del sistema judicial en darle, pero a través de un comunicado de la Corte, y no de una decisión en un, en un juicio, sino a partir de un comunicado, el Tribunal Constitucional reconoció eh, la presidencia de la señora añez pero también en un procedimiento sui generis, ...que no tenía ninguna validez legal. Entonces, es el segundo punto que a mí me parece importante de señalar... ...que en el guión que se aplicó en Bolivia... ...se ha tratado de darle a, al golpe de Estado una coloración legal... ...una coloración constitucional, pero sin entrar en todos los detalles... ...de lo que ocurrió en Bolivia... En aquel momento podemos concluir que ahí también se infringió, fueron, eh, no fueron respetadas ninguna de las reglas de convocatoria de la Asamblea, la autoproclamación se hizo adelante de un pugno de miembros del Parlamento solamente, eh, y la, la persona que se autoproclamó no podía acceder de ninguna forma en forma constitucional, a, las más altas, eh, eh, a la más alta posición del Estado de Bolivia. Y en tercer lugar, yo creo que el paralelo más importante que podemos hacer entre ambas situaciones es en cuanto a la forma que se desarrolló la represión después del golpe de Estado. Inmediatamente, como ocurrió en Perú, después la autoproclamación empezó una violencia, pero esta vez a mano de las Fuerzas Armadas de Bolivia y de la Policía Nacional, contra todas las formas legales de manifestaciones públicas por parte de simpatizantes o miembros del de, eh, partido del presidente Evo Morales. Y de hecho, el 15 de noviembre se adoptó un decreto, decreto 4078, que eximió, eximía de responsabilidad a los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional eh, en cuanto a los actos de violencia a los crímenes y a las violaciones a los derechos humanos que pudieran ocurrir en sus actividades de represión de las manifestaciones públicas. De hecho, un primer masacre ocurrió en las horas que siguieron la adopción de ese decreto, la masacre de Sacaba, el 15 de noviembre, donde Murieron 10 personas asesinadas, casi un centenar de heridos de balas y fueron arrestados 223 personas. Solo en ese evento, en esa masacre, masacre de Sacaba. Hubo, algunos días después, un segundo, eh, una segunda masacre eh, que también... 11 persa, personas fueron asesinadas y varias docenas de manifestantes fueron heridos de balas. ¿Cuál fue la versión de las fuerzas eh, eh, eh, militares en cuanto a estos dos masacres? Que los, los manifestantes se habían eh, entre sí eh, eh, eh, masacrados entre sí se habían eh, asesinados bueno todas las víctimas eran personas participantes pero incluso algunos no fueron eh, participantes de las manifestaciones pero lo que fue claro es que se usó armas letales de las fuerzas armadas es decir, armas que son únicamente del de, eh, uso restringido de las Fuerzas Armadas, eh, proyectiles de las Fuerzas Armadas y, eh, eh, y la versión oficial que se presentó no pudo resistir al análisis y a las investigaciones que se realizaron después. Y las víctimas en su conjunto, la gran mayoría, eran personas indígenas que apoyaban al presidente Evo Morales. Eh, creo que hemos tenido problemas con el doctor Denis. Eh, es importante señalar que el doctor Denis fue el representante de la oficina del alto comisionado para Naciones Unidas, quien investigó por las Naciones Unidas el golpe de Estado en Bolivia. Por ese motivo, él tiene un amplio conocimiento de eh, cómo se ha venido aplicando el mismo guión del golpe de Estado en Bolivia en 2019 en el Perú. Eh, como funcionario en ese momento de la oficina del alto comisionado, él siguió este, muy de cerca la violación de los derechos humanos e investigó todo lo concerniente al golpe de Estado. Le voy a dar la palabra a el doctor wilfredo eh, Vamos a ver si eh, Nicolás eh, ya tiene mejor conexión. Eh, le pasamos a Nicolás y después viene usted, ¿no? Eh, Nicolás, tiene mejor conexión para que hables? Ah, Nicolás. No, creo que hay problema con... Con la conexión. Bueno, le vamos a dar la palabra a Wilfredo, para al doctor Wilfredo, que también es parte del equipo jurídico del presidente Castillo, para eh, que para su intervención. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Quienes eh, eh, nos eh, acompañan esta noche en en la moderación el, el doctor Asdrúbal González eh, eh, la señora Lidia Paredes eh, también saludar al congresista Pasión Dávila, al doctor Gustamante, al doctor Denis Arrecicón y este, a quienes se encuentran presentes hoy en esta sala eh, y eh, eh, peruanas, peruanos y también hermanas, hermanos de otros otros este, pueblos amigos bueno el, el, el evento el, el que vamos a que estamos desarrollando tiene dos aspectos dictadura y violación de derechos humanos dictadura este término surge en Roma en Roma había momentos excepcionales de guerra en que eh, quienes normalmente ejercían el gobierno el consulado este, eran suspendidos en sus funciones cuando Roma entraba en guerra y el senado elegía un dictador con poderes absolutos para concentrar el mando porque eso requería la guerra entonces este pero eh, desde que, eh, digamos, se impone o eh, se pasa en ¿no? la fase de imperio, precisamente, eh, los emperadores van a pasar a, a concentrar esta, estas atribuciones absolutas eh, de dictador, de cónsul, incluso, pues, eh, relegando al Senado. Eh, bueno, pero han transcurrido desde aquel entonces eh, eh, en largos siglos, milenios, y eh, esa excepción ha cambiado eh, para eh, la actualidad a eh, la instauración o la imposición de gobiernos que eh, surgen de un golpe de estado, de un acto violento y que busca la perpetuación sí, claro. de un determinado individuo o para un determinado sector minoritario representado en ese individuo, que puede ser pues este un civil o un militar. Entonces eh, bueno, hoy eh, en el Perú consideramos que se ha impuesto una dictadura y se ha impuesto una dictadura, la eh, dictadura de un grupo eh, que tiene como mascarón de proa la señora Dina Boluarte eh, para representar a un minúsculo grupo que fracasó en las elecciones a un minúsculo grupo que en la segunda vuelta de las elecciones de 2020 no logró imponer eh, a su candidato. entonces el pueblo mostró que las elecciones podía establecer eh, al candidato de diferencia eso fue desconocido desde el este momento como se ha hecho referencia pero ellos los perdedores que también son conocidos como el sector derechista no, no sé eh, e iniciaron un golpe de largo aliento, y en este golpe de largo aliento, eh, aplicaron varios planos de ese golpe. El golpe electoral, puesto que quisieron desconocer los resultados de la segunda vuelta, con legulelladas, con tinterilladas, con maniobras, con presiones, Nacionario, que al no lograrlo y al ser proclamado el presidente Pedro Castillo desde el primer día se dedicaron a socavarlo desde el Congreso con el auxilio, el concurso de la fiscal de la nación y de la prensa concentrada eh, que eh, va a sumarse a esta ofensiva golpista porque Pedro Castillo les negó los millonarios contratos de publicidad estatal a los cuales los habían acostumbrado los gobiernos anteriores. Entonces tenemos un golpe de largo aliento que va a ser rematado el 7 de diciembre. El 7 de diciembre es la culminación del golpe de estado y van a establecer ellos una dictadura y por supuesto que para establecerla eh, como parte de su violencia disfrazada de eh, supuestos un supuesto procedimiento eh, un supuesto procedimiento de vacancia un supuesto procedimiento policial de eh, detención eh, de en flagrancia, digamos a las arbitrariedades se les va a eh, poner una, se les va a nominar con bajo términos formales, bajo terminología formal, dicen ellos Pedro Castillo ha sido capturado en flagrancia eh, por haber cometido un delito, el delito de rebelión. Pero eh, basta un simple análisis. Creo que ya ni siquiera eh, se necesita alguna eh, instrucción o experticia, digamos, este de jurista o de técnico jurídico para entender que no había ningún delito de rebelión. Ya lo han explicado eh, el congresista Pasión Dávil en extenso, cómo se trató en este caso de una proclama y eh, una proclama que recogía el clamor popular y que, este, que recogía el clamor popular respecto al cierre del Congreso y respecto a la convocatoria a un congreso que cumple el rol de asamblea popular constituyente es lo que la población sus propios votantes le pedían al presidente Pedro Castillo y hoy se comprueba que este congreso había caído en una situación de ilegitimidad cuando se revelan que hay encuestas por las cuales el 90% de la población los repudia y les pide que se vayan junto con la usurpadora que ellos han puesto. Entonces, no van a respetar el reglamento del Congreso, van a hacer una vacancia o un golpe disfrazado de procedimiento de vacancia, no van a respetar el antejuicio político, y eso va a ser, digamos, el, el, el inicio de esto. Ellos pensaron que todo iba a quedar ahí, digamos, al eh, atropellar los derechos del presidente Castillo y con ello romper el orden constitucional y acabar con el Estado de Derecho. Pero no contaron ellos con que la, el pueblo había madurado, había avanzado y... Eh, no estaba dispuesto a que se revocara la voluntad popular. Y es por eso que se lanzan a las calles, los caminos, las carreteras y las plazas a decir que no aceptaban el golpe de Estado. Y ellos van a, ya como se ha referido, lanzar las tropas de la policía, del ejército y o premunidos de armamento de guerra, por lo cual no se puede hablar de este, un de, de uso excesivo de la fuerza, porque de eso se, se podría hablar de cuando ellos se hubieran limitado a utilizar los medios que los convenios internacionales permiten para dispersar multitudes, y entre estos medios no están no están incluidos fusiles de asalto para guerra convencional que alcanzan distancias de 1500 metros como mínimo y cuyo impacto es mortal en cualquier parte del tórax o de la cabeza o de alguna extremidad porque puede destruir una arteria, una vena, como ya como lo hizo ellos Pudieron prever sus efectos eh, y simplemente dispusieron esta situación. El señor Otárola al inicio salía a defender estas matanzas a capa y espada, diciendo que los propios manifestantes tenían la culpa porque eran violentos, porque portaban dinamita, etcétera, y mentiras como estas que han sido totalmente desacreditadas porque ellos mismos han tomado muestras de las manos de los manifestantes y ninguno tenía ningún material que pudiera generar explosión o fuego, tenían solo sus voces y así les quebrantaron la vida estos, estos dictadores o este este este digamos esta comparsa que conforma la dictadura entonces ya se trasladó no solo a quebrar la eh, el ordenamiento jurídico sino ya a, a violar sistemáticamente el derecho a la vida sin embargo trasladaron esa sindicación hacia los manifestantes decían a los manifestantes que eran violentos que los manifestantes eran terroristas pero se supone que lo, que lo más violento que puede existir es cegarle la vida a las personas más violento que eso no puede existir y los manifestantes no cegaron la vida de nadie fue la dictadura se habla de terrorismo pero el terrorismo implica el no respeto por la vida principalmente y quienes no respetaron la vida no fueron los manifestantes entonces ellos trazan una narrativa del mundo al revés y lamentablemente no sólo están amparados no solo digamos tienen en comparsa a jueces y a la fiscal de la nación que asumen esa narrativa y que no hacen nada para que detener esto esta violación sistemática de derechos humanos sino que llega una comisión de la OEA y esta comisión de la OEA viene a condenar a la población que era víctima y decir que las protestas han degenerado en violencia. Entonces, ¿qué, qué clase de defensa de derechos humanos es? Y esa, al haberse nos cerrado las puertas, no solo internamente, sino en la región, eh, digamos, en el organismo regional de, que debe defender los derechos humanos en el continente americano, Hemos tenido que acudir acá a los organismos de derechos humanos de la ONU. Y bueno, ha causado sorpresa, pues porque los expertos, los relatores, según hemos podido percibir, no tenían estas noticias y nadie hasta este momento les había alcanzado ningún informe. Nadie les había alcanzado un informe de lo que sucedía. Y bueno, eh, bueno pues este, hemos cumplido con alcanzárselo junto a otros organismos y a otras personas y agrupaciones sociales que desde el Perú, como han podido, han puesto sus denuncias. Faltan muchos casos más. La violencia de la dictadura, la... Eh, vulneración sistemática de derechos humanos a la vida, a la libertad, a la dignidad, es tan masiva que digamos este, faltan pues consignar muchos hechos pero esto ha sido un buen paso y este, simplemente hemos visto que ante la información y las evidencias que se le ha alcanzado de la situación del presidente Pedro Castillo, y de lo que junto con el sufre el pueblo peruano, las familias de los deudos, los detenidos, cientos de presos con prisión preventiva sin haber cometido delito alguno. Su único delito ha sido salir a la vía pública y decir, no estoy de acuerdo con la dictadura. Entonces, eh, bueno, eh, ha empezado, creo, un buen camino, algunos expertos han mostrado la honestidad de interpelar a los representantes del Estado peruano o a quienes usurpan hoy las instituciones del Estado peruano para mezquinos designios de favorecer grandes intereses multinacionales que ya han sido referidos a lo largo de esta charla. Y los funcionarios de esa usurpación no han sabido responder. Se han limitado a retroceder de que el Estado peruano viene cumpliendo con recomendaciones sobre hechos referidos a las décadas de 1980 y 1990. Esa ha sido su respuesta, pero no quieren responder nada de diciembre del 2022, de enero y febrero del 2023, y de lo que va de marzo. Ellos desprecian la vida de los manifestantes, Desprecian incluso la propia vida de los soldados. Ya lo ha referido el congresista, y han sido forzadamente ordenados por, el, por su comando a que crucen un río con la intención de rodear a unos manifestantes. Y esa es la consecuencia que ha traído. Claro, pues, los hijos de Dina Boluarte no hacen servicio militar. Los hijos de Otárola no hacen servicio militar los hijos de los congresistas no hacen servicio militar y lo puedo decir yo que he prestado el servicio militar y lo he prestado voluntariamente cuando me tocó, pero ellos se llenan la boca de defender de valorar a los soldados de valorar a los policías cuando no es así, simplemente los utilizan para sus mezquinos eh, designios y bueno entonces eh, seguiremos pues en esta eh, en esta en esta defensa hasta que se pueda revertir la situación de injusta y arbitraria prisión de eh, nuestro presidente constitucional Pedro Castillo Terrones eh, confiamos en que eh, esto esta defensa que hace el pueblo peruano y que venimos a trasladársela acá a los expertos en derechos humanos, eh, pueda prosperar, y pueda también restituirse a quien legítimamente es el presidente, y se restituya la democracia. Se restituya la democracia porque no hay democracia si se revoca la voluntad popular. No hay democracia si existe un congreso ultraderechista que no solo ha pretende prohibir el referéndum para solicitar asamblea constituyente y ha llegado ya al extremo del delirio de pretender prohibir la, las asambleas constituyentes. Esa fue la segunda cuestión de confianza que le planteó el gobierno, de el, el último gabinete de Pedro Castillo. Ellos querían aprobar una modificación constitucional para que se prohíban las asambleas constitucionales es decir, habían retrocedido a, a Francia de antes de 1789 o sea el siglo XVIII ¿no? y, y digamos a las monarquías absolutas de aquellas épocas donde no se podía hacer, tuvo que haber revolución francesa para que haya asambleas constitucionales pero entonces es para ver el, el grado o aquel nivel de, de, de, re, de retrógrados eh, que tenemos ahí como políticos y son los que manejan la política bueno, eh, seguiremos eh, muy agradecidos eh, también por todo el apoyo de los peruanos de los hermanos de nuestros pueblos a toda esta causa, que es la causa del pueblo peruano y de su presidente Pedro Castillo Gracias por la participación. Eh, vamos a abrir un derecho de palabra a las personas a los que tengan algunas preguntas eh, para luego bueno eh, culminar el foro. Sí. Por aquí para que se escuche también por internet, por favor. Los que vayan a hablar se acerca de este lado, se si empiezan los cables, por favor. Muchísimas gracias. Uh, gracias, uh, doctor Wilfredo Robles, por su, su, por su brillante intervención. Nos ha esclarecido muchas cosas que teníamos en mente. También agradecer a todos los participantes, en especial la participación muy emotiva de la primera dama, Cuya preocupación es su esposo, su familia y el Perú. Lo que, que quería decir es que después de 240 años casi, hay un movimiento histórico en el Perú. Después de la de Trupa Jamaro, encabezando la rebelión de los quechuas. Hasta Tupac Katari que encabezó la rebelión de los Aymaras, es la primera vez que se replica, después de dos siglos, esta fuerza, esta torrente que viene desde los corazones andinos. Y en fin de cuentas, el Perú es eso, es andino. No somos una minoría, somos una mayoría. Y hay 5% que son dueños de esa chacra que se llama el Perú. Eso tiene que revertirse, porque las marchas no se acaban acá. Seguirán, porque desde, desde estas marchas, la historia va a cambiar. Habrá un Perú de antes, y un Perú después. Luego de esto, yo quisiera decirle, doctor cuídese porque hemos visto a través de la historia que los defensores de causas justas corren peligro pero tenga en cuenta que usted tiene un apoyo en el exterior es este pueblo, no solamente del Perú, sino de las naciones hermanas extracontinentales, como del pueblo suizo. y También tiene el apoyo de estas grandes movilizaciones que nos están agotando. Usted está prohibido de enfermarse. Es así. Acá, cerca duerme, un señor muy conocido y una vez le preguntaron a él, Borges, ¿cuál es el error de su vida? Le dijeron. Y dijo, mi error fue no haber sido feliz. Doctor, la felicidad y la enfermedad no atacan a los grandes hombres. Muchas gracias. Por aquí, por favor. Eh, le vamos a dar el paso a otro participante, pero sí rogamos por favor que sean preguntas puntuales, porque hay otras preguntas también. Le agradezco que sean preguntas para el panel eh, y también por el tema del tiempo. Eh, me llamo Esteban Muñoz, eh... Colaboro en nombre de la, del colectivo Nuevas Generaciones Chile con Renat y agradezco la, la organización de este foro. Eh, mi pregunta tiene que ver con un elemento también que se planteó en la intervención precedente. ¿Cuáles son los riesgos que usted, abogado, tiene como, eh, siendo defensor legal y, no, y también el equipo legal, cuáles son los riesgos que tienen ustedes en, en el Perú? Eh, y si han podido abordar ese tema eh, también en, el, en este eh, ante los organismos de derechos humanos para relativo al tema de los defensores de derechos humanos que, que ustedes están ejerciendo muchas gracias gracias antes de darle la palabra a wilfredo este le vamos a ver hay una periodista también que va a participar en una, en una pregunta adelante manuela muy buenas tardes eh, en Latinoamérica, muy buenas noches en Europa. Saludar a cada uno de los presentes de este importante foro, dictadura y violación a los derechos humanos en nuestra patria, el Perú. Eh, los peruanos en el exterior somos más de tres millones y medio, eh, y el 51% somos mujeres. Muchas de las migrantes en diversos países de acogida nos vemos identificada con la señora Lilian Paredes, primera dama de la nación, a quien expresamos nuestro respeto, reconocimiento y solidaridad en este momento tan crítico que le ha tocado vivir a ella y a su familia. En primer lugar, nuestra solidaridad eh, plena y absoluta. Ad del Día Internacional de la Mujer. Yo quisiera preguntarle a la señora Lilian Paredes si usted en algún momento de esta dura crisis que le ha tocado vivir y en el que como madre ha visto afectada no solamente la violencia de la cual ha sufrido su esposo, su entorno familiar, ¿cómo le impacta las imágenes de ver que los militares disparan al cuerpo a las madres que tienen en sus brazos cargados a nuestros hijos. ¿Qué opina de un Estado que no defiende la vida, que no defiende la vida de los más débiles? Esa sería la pregunta. Muchas gracias por la oportunidad a los organizadores de este importante evento. Gracias, Manuela. Le damos la palabra a la primera dama y luego al doctor Wilfredo. Adelante. Con respecto al tema o la pregunta, es, es muy triste, lamentable y doloroso los acontecimientos que están pasando. Pero aquí podemos quejarnos de esto porque en el Perú no hay justicia. ¿A quién más solo nos queda acudir a, lo, a los derechos humanos por estas vidas? ¿Qué culpa tienen las madres indígenas de... ...de estar luchando en la calle. Ellas, ellas no les hacen nada. Ellas simplemente caminan por la calle o se van uh, haciendo sus arrengas o cantando. ¿Qué mal les hacen a los militares? No les hacen nada. Ellos solo reclaman. ¿Y a quién más podemos pedir justicia? Por eso ya les dije. Y yo solo lo que hago desde aquí, solo pongo mis plegarias a Dios... Diosito sé que nos va a ayudar y la justicia divina nada más porque nadie nos hace caso, nadie nos hace caso. Qué crueldad, no solo con las madres, con los niños, los niños que es el futuro del Perú, cómo van a hacer con ellos, con los jovencitos que están o con, con todas las personas en general. Todos somos iguales ante la sociedad, no porque de repente uno es de medios económicos más altos, de repente se sienten más protegidos. No, acá la vida se respeta del niño, del adolescente, del adulto mayor, de todos por igual. La vida es la vida. Y es muy triste y por eso rogamos, por favor, yo pido de favor que nos ayude con tanta injusticia que se está cometiendo en el Perú gracias gracias señora Lilian tiene la palabra el abogado Wilfredo por favor apaguen todos los micrófonos los que están en la sala para que no haya interferencia sí, muchas gracias sí, efectivamente eh, como la acaba de decir la señora Lilia, este, esta dictadura es ultra violenta y sí, este, disparan cartuchos lacrimógenos contra las madres que tienen traen a sus hijos a las espaldas eh, como, como lo señaló la señorita periodista eh, y claro, este, sí, sí, sí hay esa eh, no hay contemplación no no tienen digamos escrúpulos y no creemos que sea un problema aislado porque se da casi diariamente pero no solo se da esto este tipo de agresiones contra la mujer hoy que se acerca el 8 de marzo y que y que precisamente acá en europa este, surgió, pues, esa conmemoración, ¿no? Con tantas mujeres tan luchadoras como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, que eh, vivió en, este, en esta nación. Eh, y bueno, lo que están haciendo incluso, no solo a la madre, a la mujer que se moviliza, sino también a quienes quieren expresar un poco de solidaridad, es decir, incluso hasta con principios de, de, de, del cristianismo, del amor al prójimo, ¿no? Porque hay eh, gente que se conmueve, mujeres que ven que llegan eh, nuestros hermanos de la sierra con sed y con hambre y les acercan botellas de agua o eh, o preparan en una olla un poco de comida para compartirla, e inmediatamente son intervenidas estas señoras y llevadas a una comisaría. Claro, luego dicen, no, solo queríamos identificarte, o vamos a ver si la fiscalía te investiga, pero ya las conducieron a la comisaría como si compartir un poco de comida fuera un delito. Y han llegado al extremo de ensañarse eh, en casos de mujeres que han sido encarceladas simplemente por aplicar nuestras costumbres ancestrales como el Aini. El Aini que es la ayuda mutua, que es el todos eh, para uno y uno para todos nuestros hermanos de Andahuaylas un grupo se movilizó hacia Lima y bueno pues seguramente como en todo grupo humano designaron a alguien para que haga la colecta porque eh, todos pues eh, están poniendo un, un, gran, un gran sacrificio y eh, entonces intervinieron a esta persona una profesora indígena, una profesora andahuaylina, y le encontraron, le incautaron mil novecientos soles. Y dijeron, este es el in indicio que existe una organización criminal y Janet debe ser mandada a la cárcel, ¿no? Entonces, salieron ahí fiscales, de, ¿no? De el fiscal de la dictadura, el juez de la dictadura para mandarla a la cárcel por el único crimen de protestar y de juntar unos pasajes o algo para que le sirva para que compren por ahí algunos panes que comer y no pasar hambre esa es la ferocidad de la dictadura y es una madre que, que está gestando que tiene amenaza al aborto y que ha sido lanzada a una de las horrendas celdas calabozos que existen en las prisiones peruanas se han ensañado con todo odio contra ellas tan solo por eso por acudir a Lima el el primer la dijo que iban a defender Lima ¿no? iban a defender Lima de los de los andinos que venían del sur ¿no? y esa es la forma como lo están haciendo ¿no? entonces eh, Bien, entonces hay ese ensañamiento y claro, la agresividad es con todos y mis colegas abogados eh, como el doctor Bustamante y los demás que contribuyen a la defensa del presidente Pedro Castillo en, en, una, en más de 48 carpetas fiscales que le han abierto ¿no? este, entonces este Sí, pues eh, corremos peligro y en este caso obviamente quien, quien habla no es la excepción es este hay toda una toda una situación pues de este eh, de eh, hostigamiento persecución y para eso utilizan a la prensa ¿no? la gran prensa de Lima es la prensa de la dictadura es la que se dedica a denigrar a insultar, a difamar, a descalificar a todo aquel que haga un acto que no convenga los intereses de la dictadura, y a todo aquel que apoye esta, esta gesta del pueblo peruano. Y bueno, obviamente yo no soy la excepción y a través de esos medios ellos atizan el odio de sus fanáticos, ¿no? Y obviamente a través de las redes sociales y de muchas formas expresan sus amenazas pero eh, tenemos pues eh, prohibido rendirnos ¿no? entonces tenemos que seguir adelante, tenemos que enfrentar esta situación, creemos que ellos no prevalecerán yo este, agradezco las generosas palabras de nuestro compatriota de Nilo y de todos y bueno eso es lo que nos da valor ¿no? el apoyo de nuestros hermanos allá eh, en, la, en la sierra, los que llegan de la sierra en los barrios y a donde vamos salimos el exterior también está el apoyo de, de nuestros hermanos peruanos y de otros pueblos, de otras naciones y eso nos da la fortaleza para poder resistir y le da fortaleza a nuestro pueblo peruano es lo que podría decir eh, hay una pregunta por las redes sociales que preguntan qué pueden hacer para liberar al presidente Castillo, qué posibilidades hay para reponerlo en su cargo. Luisa Cruz. Sí, eh, bueno, gracias por la pregunta. Sí, bueno, eh, el pueblo peruano, eh, creo que desde el mismo siete... Eh, está haciendo todo lo que está a su alcance eh, para lograr la liberación de su presidente y para lograr que sea restituido porque es lo que legítimamente eligieron y lo que legítimamente les, le ganaron en las urnas a la oligarquía. Eh, los abogados en ese trayecto, y eh, yo particularmente me he sumado a una defensa que se inició el 7 el 7 de diciembre ¿no? y una defensa muy clarividente porque los estrados judiciales están alquilados a la dictadura así que ahí no vamos a obtener nada eh, dentro de Perú y, y es por eso que estamos viniendo a esta ciudad donde están eh, localizados los organismos los principales organismos de derechos humanos de, de la ONU. Esperamos que eso sirva a obtener justicia para el presidente Pedro Castillo y que finalmente se reconozca que esa, ese proceso de vacancia fue nulo. Eh, creo que el pueblo va a lograr uno de sus propósitos que es eh, ex, expulsar a eh, la usurpadora Dina Boluarte y a ese congreso que la que la sostiene eh, y creo que ahí habrá mejores condiciones también para la defensa eh, Otra pregunta que hacen ¿Qué se puede hacer frente el comportamiento de la fiscal general ahora que está siendo investigada? y con respecto al Congreso que le niega al presidente Castillo acudir de forma presencial para dar su testimonio. Daniel Purser. Bueno, la fiscal de la nación ya era una conocida opositora durante todo el, la gestión del presidente Castillo una furibunda, opositora, y, y bueno, y se ha ido a sus cuarteles de invierno porque ya no sale tan seguido en la prensa, ¿no? Entonces, esperamos pues que eh, en la Junta Nacional de Justicia se obtenga, se, se, se establezca, digamos, eh, respecto a las inconductas de esta señora, eh, y obviamente que eh, no tiene Ninguna imparcialidad, porque precisamente esta denuncia eh, relata de que ella está ligada a grupos económicos por extraños contratos que hablan de soldadura y que sepamos ella no es soldadora, ¿no? Eh, de, o con bancos, ¿no? entonces este con grupos financieros de allá eh, ¿por qué tantos contratos? ¿no? O sea, al final resulta que es una próspera empresaria y no sabemos, tenemos una... Entonces, hay, hay vinculaciones, no hay independencia. Y, por otro lado, claro, eh, la dictadura lo que quiere es taparle la boca al presidente Castillo, ¿no? Por eso es que cuando aparece algunas, eh, algún saludo en su cuenta de Twitter, inmediatamente la emprenden contra él, eh, pretenden sancionarlo, cortarle la visita, hasta de mandarlo a otra prisión lo han amenazado. Entonces... Eh, temen y esa es la razón para que no le permitan defenderse directamente en el parlamento y estar en igualdad de condiciones o sea mientras ellos están en el hemiciclo quieren contactarlo desde barbadillo donde no hay no hay ni siquiera una una computadora portátil lo que hacen es que a un empleado de Limpe le digan que se conecte desde su celular ¿No? O no acuden finalmente que hagan la sesión en Barbadillo, pues no. Pero no quieren, o sea, ellos quieren estar presencialmente, hacer leña del presidente Castillo, pero no permiten que él acuda y se defienda en presencia de ellos. ¿no? ¿Qué más temerán? ¿Qué cosas temerán que les diga el presidente Castillo? Eh, bueno, solo ellos lo saben. ¿no? Eh, sí, bueno, ya vamos a terminar dos preguntas solamente para culminar por el tema del tiempo por favor que sean puntuales las preguntas porque ya estamos por terminar eh, soy boliviana y muchas gracias por la explicación um, estamos en lo mismo han visto que Bolivia ha sufrido ya lo que están sufriendo ustedes pero me parece que ahora ustedes es, tienen que presionar más porque el tiempo se acaba no tienen tiempo a su favor. Nosotros fuimos acá, atacados también en tiempo de pandemia, pero la pandemia se acabó también. Pero para ustedes el problema que yo veo es eh, la renovación de los contratos. Vemos de que se ha hecho mucha propaganda turística sobre el Perú, pero ahora que se saben las verdades, eh, la mayoría está en manos privadas, ni siquiera peruanas. Y entonces es ahora que ellos están queriendo perder esos privilegios. Eh, el pueblo en su batalla, en las calles, también se agota. Yo pienso que ustedes están como una espada encima, que el, el tiempo lo tienen limitado. El señor Castillo podrás hasta cierto punto atrasar las cosas, la, eh, la denuncia, ta, ta, ta, pero yo pienso que ustedes están realmente eh, acabados por el tiempo. Tienen que tener eso en cuenta y tomar una estrategia como pueblo, porque el pueblo tiene poder, eso lo sabemos nosotros. Entonces, es una manera de cómo reaccionar ahora. Una estrategia más, que empuje más, que los ponga más contra la pared. El pueblo tiene poder y saldrán vencedores. Gracias. Gracias. Hay otra pregunta. El Estado peruano ha sido desenmascarado eh, por su cinismo en el Comité de Derechos Humanos el gobierno peruano tiene que responder en un plazo de 24 horas a los expertos del comité. Preguntan, ¿cuáles son los siguientes pasos en este marco? La E y, y Huipalas? Bueno, eh, voy a responder brevemente. El, los pasos próximos es seguir agotando todas las instancias internacionales de derechos humanos. Eh, nuestra presencia como organización y la presencia del abogado de representación del presidente constitucional Pedro Castillo eh, ha incomodado evidentemente a la delegación del gobierno porque ya oficialmente el caso del presidente está en Naciones Unidas, está en el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, el comité por la liberación del presidente Castillo presentó informe ante el comité de derechos humanos y eh, es claro e evidente que los expertos con su requerimiento han incomodado al Estado porque no solamente han preguntado sobre el debido proceso del presidente, sino también por una serie de violación de derechos humanos. Eh, vamos a hacer la última pregunta con la periodista Manuela, que está en línea, y terminamos eh, la participación. Adelante, Manuela, por favor. Eh, muchas gracias. Eh, la pregunta va dirigida al doctor Wilfredo Robles. En primer lugar, nosotros somos mm, parte del periodismo alternativo, quien les habla es Manuela Bastidas, desde la ciudad de Milano, Italia. Eh, tenemos un equipo trabajando en el Perú y a partir de los últimos días, eh, tenemos entendido que la Policía Nacional eh, obviamente dependiente del Ministerio del Interior, ha dictaminado un protocolo para cubrir la información, poniendo una vez más en riesgo la veracidad de la difusión de las masacres que se están llevando a cabo en nuestra patria. O sea, ellos van a determinar dónde se coloca el periodista qué información sale y qué es lo que deben de cubrir en imagen y en reportajes. Esto como una clara, un claro atentado a la libertad de prensa propio de una dictadura que es lo que estamos viviendo en nuestra patria, el Perú. Y eso se ha expuesto ya ante, esta, ante este Comité de las Naciones Unidas. Gracias por la respuesta y a invocar a los de la comunidad internacional a no dejarnos solos, a decirles que estamos en una dictadura y va a depender mucho del soporte que ustedes nos puedan dar e invocar a los peruanos en el exterior a no bajar la guardia. Solidaridad con nuestros hermanos para rescatar a nuestro Perú de esta dictadura y retornar a una democracia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, responde, Wilfredo, para después culminar. Eh, bien, eh, sí, gracias por el comentario de la hermana eh, Olivia y sobre lo que pregunta la hermana Manuela bastida Sí, hemos referido los eh, dentro de las sesiones que hemos tenido a lo largo de estos días y que culminaremos mañana acá en, eh, en los. Eh, en el Comité de Derechos Humanos este, de la ONU eh, respecto a la agresividad especialmente a los comunicadores alternativos eh, entonces este eh, y también este, lo que ya se preguntó anteriormente este, respecto a los abogados defensores entonces ya este, estamos alcanzando evidencias respecto a eso eh, y bueno, continuaremos. Creo que es este como decía es ingente la cantidad de violaciones de derechos humanos que podríamos pasarnos con varios eventos este, ampliando y detallando al respecto. Eh, bueno, ya el tiempo se nos culminó. Eh, muchas gracias a todos los presentes. Hay una gran audiencia. audiencia eh, a algún lugar. Eh, no están solos, Causacho Perú. No están solos, Consacho, Perú. No están solos, Osochum, Perú. Gracias a todos, presidente de la por otras violaciones a los derechos humanos como el caso de FREDEPA, la Confederación Campesina, es decir, hay una serie de casos que hemos presentado en este viaje que hemos hecho que es significativo. Eh, me transmitía el abogado wilfredo que el presidente Castillo le había manifestado que él no quería solamente que se presentara su caso, sino el caso de toda la población que está siendo vulnerada de los derechos humanos. Y nosotros como organización realmente nos hemos abocado a conocer esta situación, a conocer a aquellos que no tienen voz y que están invisibilizados. Eh, le invito a que sigan nuestras redes sociales, va a haber nuevas actividades, foros sobre la situación del Perú y lo importante es seguir denunciando en los diferentes espacios. Gracias a todos los presentes, gracias a la audiencia. En nombre de, en nombre de, nosotros, de la ciudad de estamos ciudad muy la Gracias, eh... por muy Muchas gracias. la gracias. Gracias,